Como fanático de Schoolgirls, un nuevo juego de Lab Zero Games siempre cae bien en mi vida. Y este es el turno de hablar sobre Indivisible. Con un inicio un poco confuso, no debido al juego en sí, sino a su configuración. Tuve que calmar mis ansias de jugar por un momento mientras ajustaba el mando de mi PC. Solucionado esto. Después de un breve enfrentamiento de práctica me adentré en la historia de Ashna, una chica llena de vida que desea descubrir los secretos de su pasado. Tan pronto iniciamos la tragedia, llama a su puerta y es ahí donde la verdadera aventura hace su inicio. Cada personaje que encontramos en el camino es único, con motivaciones y personalidades bien marcadas y diseños sumamente bonitos. Los chistes entre personajes abundan y, puntualmente Razmi, se ha ganado todo mi cariño. La trama principal me ha gustado mucho, un tanto infantil en cierto modo, pero divertida que al final es lo que importa. La evolución de los personajes es notable y se integra con naturalidad a los acontecimientos que ocurren en cada momento determinado. Su plataformeo me ha hecho recordar juegos como Dragon Ball Advance Adventure aunque indivisible peca debido a la poca cantidad y variedad de enemigos que nos encontramos durante el viaje. Me encantaría un DLC que poble un poco más el asunto. En cuanto a controles, con el mando de Xbox One se siente suave y sin problema alguno. Con el teclado no puedo decir lo mismo en algunos momentos se me hizo frustrante también probé el mando de la ps4 y se siente de maravilla el mando de playstation va genial su mecánica de combate me ha gustado y me he terminado haciendo buenas combinaciones un botón para cada personaje mismo botón que sirve como cobertura y uno para protección general de todo el equipo sobre los enemigos hecho en falta que ataquen sí, falta que ataquen, algunos son literalmente una esponja de balas y otros salen huyendo haciendo más daño en la persecución que en el propio combate. A pesar de todo esto indivisible me parece hermoso y divertido, no recuerdo recientemente un juego al que le haya dedicado tantas horas en un solo fin de semana, un juego que vale lo que cuesta, que da para más y que espero sea la punta de lanza para algo más grande a futuro. No lo recomiendo a todo público. Es solo para quienes deseen disfrutar una aventura bonita, colorida, algo infantil y divertida, pero sobre todo que quiera probar algo diferente y apoyar a Lab Zero Games en esta apuesta. Yo soy Zero Games. Comenta qué te parece este juego. Y sobre todo si te gustaría ver algo nuevo sobre este y Schoolgirls de parte de Lab Zero Games. Yo estoy deseando más contenido. Eso es todo por hoy, hasta pronto. Y también suscríbete, dale al Y, y comparte.